A ti, muchachote. Hola. ¿Y la.? estás ahora <risa> es Hola, sí ch ¡Changos Mugreso No ¿qué onda? Sí, soy Fernando de... Sí, sí, sí Sacame eso Que ya me sé el diálogo Sí, ya desaparecí sí. Bueno, es que no sabía qué grabar Ay, vete al carajo Antes de reaccionar a los like hacks, Voy a estar haciendo una nueva sección Que va a aparecer en todos mis videos Entre comillas Que va a ser el top 5 de pelotudeces Cosa que esto lo dije en Instagram Así que si no me siguen, seguime Voy a decir que más interesante me pareció Que me lo dijo Jasmati Mati. Mati me dice top 5 de youtubers pelotudos En el puesto número 5 va a estar Facundo KZB En el tercer puesto va a estar Dofa En el segundo va a estar Chasmati En el primero yo sí gané Que frontman eh Que frontman del caro ya no hay nadie en la kitchen Fuck tu discográfica no quiero que me fliche Convítame uh. que se aplista Si algo te cuenta que me Existe. Oh. Antes de continuar voy a estar diciendo que este video está patrocinado por Barcos Chotos. Los patrocinadores cambian ahora porque antes era OneFootball después era la aplicación que te borraba el virus y el porno, y ahora están patrocinando unos barcos de guerra estético que mi abuela se mueve más rápido que esas vergas. Los YouTube cayeron muy bajos. Es que si a mí me dice tan para que le patrocine, yo le digo sí, sí. Pizza time. Da, da, Mira, Justo, o sea, si te chocas con un mueble, justo ese mueble, justo esa pata le vas a poner ese protector. A menos que le ponga espuma a todas las cosas que se puede chocar, o sea, que es pelotudo. ¿no? Voy a pegar con esto. Yeah. Papá dice condón. Mamá dice, la píldora, yo digo ¿Te gustan los barcos? ¿Qué? Un soplete Ah, encima creo que es verdad Un soplete No ¡Opa! Eso lo sabía que ese está bueno, o sea, para afilar el cuchillo está súper Fantastic. ¿Para qué es eso? Opa Fuego Invisible ¿Lo hacemos ahora? Satisoba de la Nación del Fuego Papá Toma, ahí tenés Cremitita ¿Por qué se me hace que va a ser una joda? Para Showmatch Ah, reggae Tic Tac, ¿por qué pija le pusieron Tic Tac, ¿no? En vez de Tok Tik, ya. Yeah. Oh, TikTok. Ah. NCS. Yo lo escuchaba cuando era bien hipster. Deja mi frente de Mickey Mouse. O sea, yo no voy a gastar como 50 pesos creo que está en la Tic -tac, Solo para ver no copyright Tengo una ah, yeah. Ok, una cucharita Vineshre Otra broma pesada más ¿Por qué? ¿Por qué tan pesada? ¡Una vela! ¡Una vela! Un dolor a pito de la Use Uzi a Rob Zombie Poster Oh. ¿Qué pato? Con doble idea... Bueno, sí, ese es de audio. Para ponerle mateca. Mateca, mateca. <ríe> no. ¡Ew! eu, ¡Está bueno ese! para parasitis no tenemos, doble 40 nosotros, capo? <risa> bueno, cambiamos de cámara porque no se grabó la última parte, no se grabó la parte de los comentarios, así que bueno, este es el otro día. Estoy acá. Mientras él juega al pool, vamos a estar respondiendo su comentarios. Igual son pocos. <risa> Valen Salas, dice unos crack, postdata. <risa> bueno, Julián Verón dice, amigo, qué fachero. Gonzalo duarte dice tres novias? No, yo, yo, yo, yo, yo sí tengo. Tenemos voz ahora. Me ¿Está dando Parkinson? Fel Subo dice cómo reaccionaste luego de tener más de 200.000 visitas en el video de Robles. Bueno, reaccioné de esta manera. O sea, estaba feliz, estaba muy feliz porque mis videos solo llegan. Ah, sí, te lavas. La... No me dejó jugar el campo. ¡Tirante ¡Ay, ¡Ay! Para, para, para, para. Escuchate. Ah. Último comentario: dice Shock, dice que. Sí, ¿Qué pasa si me cago en tu boca? Le damos, rey. Bueno, ya respondimos a esos comentarios, así que. Los veo. ¡Ay! Los vení, los vení, los vení. Cuando los vean. Me canta, caro ya no hay nadie en la kitchen. Fue un discográfico, no quiero que me fiche ¡Ah! Homie dame ese blister, sigan con de cuenta que el problema no existe uh. Desde el caro, ya no hay nadie en la kitchen Porque tu tipo gráfica no quiero que me flichen Homie uh. dame ese blister, si con de cuenta que el problema no existe uh.